En el caso de Flickr, contamos con el procedimiento básico, accediendo a la página www.flickr.com. Realizamos nuestra búsqueda y cuando nos empieza a mostrar las imágenes en las que se mezclan las imágenes con copyright con aquellas que tienen licencias abiertas, pulsamos búsqueda avanzada y elegimos buscar solo contenido con licencias Creative Commons es recomendable marcar, buscar contenido para modificar, adaptar o usarlo como base. Buscamos y aparecen nuevas imágenes ya filtradas, solamente aquellas, vemos que ya hay imágenes que conocemos de otras búsquedas. Esa es una opción. La otra sería una opción específica, una página de Flickr, en la que tendríamos que poner www.flickr.com barra Creative Commons. Y aquí, como comprobamos, nos muestra categorizadas por tipo de licencia. Si por ejemplo queremos buscar dentro de imágenes con licencia de atribución entre los 54 millones, buscaríamos acá Telica y nos devolvería los resultados con licencia Creative Commons de tipo BY reconocimiento. Si volvemos atrás y exploramos, por ejemplo, las que nos permiten Compartir licencia de atribución y compartir igual, tenemos 24 millones, buscamos nuevamente y nos salen otros resultados con un tipo de licencia diferente. Si volviéramos nuevamente atrás, podríamos explorar las diferentes categorías de licencias Creative Commons, por ejemplo, la de licencia, de atribución, no comercial, compartir, donde hay más de 80 millones de imágenes. Buscamos acá y nos sale una nueva colección con eh, otro tipo de imágenes que tienen en este caso una licencia que nos permite, una licencia no comercial de atribución y compartir bajo la misma licencia.